Mientras el gobierno de Mauricio Macri anuncia que la economía creció un 4,2% en el tercer trimestre Frente al mismo periodo del año pasado El panorama para los que menos tienen indica todo lo contrario Pocos beneficios obtienen los sectores más humildes y que no pueden llegar a fin de mes. El gobierno de Macri no le importa que aumente eh, la desigualdad, que aumente el nivel de despidos, que aumente la incapacidad de la gente a llegar a fin de mes, y también que eh, aumente, digamos, que se destruya cada vez más el tejido productivo. Sabemos que la, la creación de una tener una política industrial, apostar porque haya pequeñas y medianas empresas, la generación de empleo genuino. A pesar de que la recuperación viene de la mano de la obra pública en un periodo electoral, junto a la mejora del consumo privado hace dos años que la economía registra una pronunciada baja la inflación y los tarifazos que se viven a diario supera todas las expectativas y no se pueden frenar la evolución sectorial de los diferentes sectores de actividad en la economía argentina ha sido muy desigual y la industria manufacturera entre ellas algunos sectores más afectados ...que otros, es el caso de la industria automotriz... Eh, ...han perdido peso en la economía argentina... ...en detrimento de otros sectores como el agro... Eh, la, ...la intermediación financiera, etc. Esto por supuesto tiene un impacto importante... ...sobre la generación de empleo. Es la primera vez en 13 años... ...que el Producto Bruto Interno del país... ...cae de forma alarmante En el terreno externo es la mayor dificultad... ...que tiene el actual modelo macroeconómico. Un tipo de cambio atrasado con apertura comercial está generando importantes alzas en las importaciones y no estimula la venta de productos nacionales.